Buenas tardes señores, sean todos bienvenidos a Noti Análisis, en esta tarde maravillosa, preciosísima, claro con mucha calor, sol, un poquito de cielo nublado, así iniciamos primero darle gracias a Dios, ese todopoderoso que mueve todo el universo, Dale gracias a Jesús que es intermedia entre el hombre y Dios, dale gracias al Espíritu Santo y darle gracias a María, y las bendiciones para cada uno de ustedes que está en su casita a esta hora, viéndolo nosotros aquí en Telenor, y nosotros con el compromiso de llevar las informaciones, analizarla, canalizarla, todo tipo de informaciones, conceptuar la información que usted se merece a esta tarde. Eh, ver todas estas informaciones, pero ante todo, las bendiciones para cada uno de ustedes que están ahí sentados, que están enfermitos, que ponga de su parte que el Espíritu Santo también comience. Queremos darle a, a la familia... Eh, Flete, nuestro más sentido pésame del de, caso de fallecimiento de Yaguita Nuestro gran amigo la calle Duarte Mañana estaremos en su entierro Bueno señores, vamos a hablar un poquito eh, Sobre la constitución de la República Dominicana Que es la carta magna, es el nacimiento de nuestro país Esa constitución dominicana que fue creada el año 1844 en un 6 de noviembre en San Cristóbal eh, hay muchos dicen que esta constitución fue escrita por los franceses e incluso había una parte de la constitución que daba todos los poderes al gobierno que era el artículo 205 después se cambió el artículo 110 donde el gobierno pues no puede mover nada sin, sin, sin que se le diera el gobierno diera un permiso hasta para subirse a un elevador tenía que pedir permiso al gobierno porque el artículo 110 eh, pues estaba ahí esta constitución en aquellos pueblos eh, que era manejada simplemente por los estandartes de poderes, y por eso que una vez Simón Bolívar, en eh, una ocasión que fue en invadir un pueblo, dijo, porque la constitución está violando la, la parte constitucional, y dijo Simón Bolívar en aquel momento, la constitución es un pedazo de papel, porque se maneja simplemente a los intereses de los poderes que están en su momento gobernando el Estado. Y esa constitución se hace una, linchura, una anchura frente a los poderes, fático a veces que gobiernan el país Entonces, en esa forma la constitución Que es la madre de todas las leyes Que es la, el nacimiento de la República Dominicana Que es la parte esencial de cada país Por ejemplo, en Estados Unidos tiene su constitución Tiene su enmienda En todas partes del mundo esa constitución es respetada Esa constitución eh, se maneja con muchos criterio Con mucha profundidad todo acto que se haga tiene que estar en base a la Constitución. Por eso es que la Constitución tiene de parte de los derechos fundamentales del hombre, protección al hombre. Está la parte del trabajo también. Si usted agarra los 100, 272 artículos que tiene la Constitución, usted ve cada artículo y cada también parte de los temas que se refiere a la Constitución a las leyes. Entonces, hoy se está hablando de la Constitución Dominicana, que hay que respetarla. Claro, estamos de acuerdo hay que respetarla en todo sentido la palabra. Hay que respetar esa Constitución, su modificación hay que respetarla también, porque debe ser a través de un consenso, a través de la sociedad. Los legisladores están ahí para legislar, esos legisladores eh, son elegidos a través del voto eh, directo del pueblo, y ellos tienen verdad la sapiencia de que en qué momento se modifica la Constitución. Lamentablemente nuestra Constitución ha sido modificada para tipo reeleccionista, Quieren traspolar eh, alguna costumbre, que el caso de los Estados Unidos, que dice que son ocho años más y no más, no pueden pirar más nada, eh, se puso una vez que eran ocho años, fue modificada la constitución en tiempo de Hipólito Mejía, que quería ser presidente, y ahora también eh, pues el partido de la liberación dominicana eh, se encuentra enfracado al interno de esa entidad política, porque hay un artículo ahí que parece que una de las partes llegaron a un acuerdo en el año 2015 donde se modificó la constitución, que son ocho años más y no más a la presidencia. Pero ¿qué pasa? Que ese, esa sala llevó un conflicto de un partido a la constitución, señores. Eso, eso es que escribirnos la historia. Sucede que el partido de la liberación dominicana en el año 2015 tuvo un problema a lo interno de su organización entre Danilo Medina y Leonel Fernández, y ese famoso de, de 15 puntos que habla el partido de la liberación dominicana que fue contratado con Danilo Medina y le pusieron simplemente un párrafito que dice textualmente que ese gobierno es transferible hasta 2020 y que por eso ese gobierno puede reelegirse por esa partecita simplemente. Entonces en 2020 hay que modificar la constitución porque la constitución no puede ser simplemente y llanamente para un solo hombre. La constitución no puede ser, debe ser colectiva y difusa a la vez, pero no puede ser simplemente eh, quitarle derecho a alguien de repostularse o quitarle derecho a alguien de reelegirse, porque no se relija o no vaya, esa constitución en 2020 hay al que, al que modificarla, quitarle esa parte de la. De la de la parte eh, de la referencia, o sea, hasta 2020. En 2020, lamentablemente, la constitución hay que modificarla, quierese o no se quiera. Y esa es la parte neurálgica que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y Leonel Fernández y Danilo Medina y el grupo de Danilo Medina, de que no se modifique esa parte que se ha modificado en el 2020. Vamos a, hablar, vamos a hablarle claro al pueblo, el pueblo que le va a hablar más claro que el agua, que sepa qué está pasando con esto. Entonces el grupo de Danilo dice, quítenme esta parte y vamos a negociar. Quítenme esta parte. Entonces la gente de Leonel dice, no, no te la puedo quitar ahora. Porque si te la quito ahora, se va a reelegir. Te la quito después que venga 2020. O sea, las ambiciones de tanto Danilo como de Leonel han puesto el país en vilo. Y por eso yo digo que el país ahora mismo está, todo está paralizado. La economía, el sector privado. Porque hay un partido que está en poder que es mayoritario y que está peleándose a lo interno de esa organización política, Mira lo que pasó hoy. En el PLD se reunió, ayer se reunió la gente de Danilo Medina, del comité político, exigiéndole a Leonel Fernández que sea disciplinario frente a las instituciones y frente al organismo. O sea, parece pare, que yo digo que cometió un grave error de militarizar eh, el congreso que no sé <coughs> si hay una historia de, de, de, de ese tipo de congreso de un presidente llamar a militarizar un congreso eso es antidemocrático no que, que vayan esa gente y vayan a ver congreso y usted sale ganando para que vea esa parte de militarización se ve como algo como dictadura se ve como un reflejo en esa parte. Yo pienso que, que se cometió un error en esa decisión. Pero también a la otra parte, Leonel Fernández Reina, también cometió errores de manifestaciones públicas en defensa de la Constitución, aún sabiendo que hay que modificarla en el año 2020. ¿Por qué no se van a lo interno de esa organización política y a lo interno del, del Congreso? Y la gente de Leonel Fernández se apoya a la gente de Abinader y a los demás partidos de coalición de izquierda y se unen todos contra la modificación de la Constitución, yo creo que ellos gana ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el pleito? No que él debe cumplir los 15 puntos, a veces puntos que son coyunturales. Para salir del paso. Pero, ¿qué dicen los sondeos políticos sobre el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué dicen sobre Danilo Medina? Leonel afirma que Danilo Medina tiene un 70% de rechazo para la modificación de la constitución. Que yo no llamo, yo no le llamo modificación, sino quitar un párrafo y más nada. Modificar una cosa es transferirla en otras cosas. Pero quitar un párrafito para una sola persona. Llevar un problema a la constitución de un partido, eso es terrible. Óigase bien, llevar un problema de una persona a una constitución, eso es algo terrible en un país, es un conflicto interno, ponerlo la parte constitucional. Oye, pero yo creo que la historia debe grabar esto y nosotros somos culpables de esa historia también que a un presidente se le impida reelegirse por esa parte y que después que el presidente cumple 20 años se le quita entonces esa parte de la constitución se modifica ¿en qué estamos entonces? hay que modificarla como quiera porque usted no puede coartarle la, el derecho a una persona de elegirse y ser elegido eso es la parte constitucional que lo dice entonces yo creo que la constitución que respetar. los partidos deben respetar la constitución. Los partidos deben respetar la constitución. Y no que un, un tema de un partido gobernante que tenga todos los poderes, lleva un problema a la constitución dominicana. ¿Quién está irrespetando la constitución? ¿Quiénes son los culpables? Los partidos políticos. Que está compuesto por un congreso, son los responsables de esto. El pueblo se queda más observando y se ven acá, yo lo elegía a usted para congresista no para, elegir, no para que sea legislativo simplemente para un solo partido sino para todo el mundo la ley es universal después que usted es congresista usted es el diputado del PRD del PRD de reformista usted va a legislar para todo el mundo aunque los bloques existan allí y los intereses están allí también pero esos intereses que están allí representados por los partidos políticos va a defender sus posiciones. Por ejemplo, si nos traspolamos a Estados Unidos, los senadores, los senadores de, de los partidos que son auspiciados por las personas que producen armas, definen las posiciones de los industriales de las armas, a rajatabla defienden, porque fueron postulados por esa persona. Ahora, hay otros países que se respetan un poquito más, que no aceptan soborno. Y si aceptan soborno de personas que lo ayudan a ser congresista, entonces tienen problemas, renuncian a eso. Por ejemplo, el Partido Laborista de, de Inglaterra, que le entregaron una libra de terlina y que no supieron dónde era, quién le entregó esa libra de terlina, los congresistas renunciaron porque no supieron justificarlo. Eso se llama ser responsable y ser honesto. Entonces, la constitución es algo sagrado, sí, pero no puede ser para un solo bando. Esta parte de, de los conflictos del PLD, de que ya está exigiendo el grupo de Danilo Medina que se cumpla los 15 puntos pactados del año 2015. Ahora, ¿cuáles son los 15 puntos que ellos llegaron con Danilo Medina en el 2015? Primero, que no le sea presidente para el año 2020, seguro que es. Que no se modifica la constitución hasta que él no sea presidente, aunque es transferible hasta el 2020. Eh, tercero, una serie de acuerdos ahí que quizá eh, han llegado porque ellos deben publicar cuáles son los 15 puntos y el pueblo debe enterarse porque es el partido de mayor poder. Miren, a veces se pierde. Y se pierde de, un, de una forma que el pueblo dice, bueno, ya estamos cansados de que usted está en conflicto, vamos a poner otro partido ahí. Vamos a poner otra persona. Y es y es peligroso que los sistemas de partidos políticos caigan un vacío político, es terrible. Es un sistema político, porque puede surgir entonces un dictador. Vamos mirando al espejo de Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela? Que el partido de COPEI, los demás partidos, llegaron a una crisis tan fuerte. ¿Quién surgió de esa crisis política? Hugo Chávez. de esa crisis política porque la gente se cansó de tanta corrupción se cansó de tanto de tanto eh, promesa del partido del sistema que la gente se cansó y buscó otra opción dentro dentro de este, de este virginal que existe dentro de este sistema político se, se llega a una crisis política entonces surge una persona que el pueblo la va a elegir por encima de todo y después, mañana no digan. ¿Cómo pasó en Singapur? ¿Qué pasó en Singapur? Que Singapur no es tan grande, señores. Un país paísencito continente asiático. Surgió un presidente de Singapur, que era un país corrupto. Surgió una crisis política, surgió ese, ese, ese, ese presidente. ¿Qué hizo ese presidente de Singapur? ¿Cuánto usted ha robado? Usted robó 50 millones, y tiene 150 años de prisión. ¿Cuántos millones? Usted robó 200 millones de dólares, ha fusilado, preso y ha fusilado. ¿Y qué es Singapur hoy? Uno de los paisitos que en la economía vive mejor que todas partes, porque lamentablemente se tuvo que matar para la patria, para la patria se tuvo que matar. Todos aquellos que se hicieron ricos a través del Estado, hoy están presos o ha Si surge un presidente de esa naturaleza en República Dominicana, Aquí no van a dar los cementerios, porque desde el año 1844 hasta esta fecha, lamentablemente todos los gobiernos han sido corruptos y que no ha sido corrupto le han dado golpe de estado o si no eh, lo han fusilado, eh, se ha dado un tiro en la cabeza, otros lo han condenado injustamente y es así. Si usted agarra la espopeya de todos los gobiernos, creen que el Estado es una mercancía que hay que aprovecharla. Y a través de los medios de comunicación, la, entonces es un bombardeo que llega entonces a la gente y la gente percibe. Lamentablemente no hay ideología. Lamentablemente no hay que defender. ¿A quién va a defender los ciudadanos? lamentablemente la oposición no ha hecho nada ni ha presentado proyectos políticos viables a las principales problemáticas de un país que el país los parpe, lo siente que el país vea que esa oposición está en el carril para presentar las soluciones a las principales problemáticas de la nación no, está esperando que el PLC divida Está esperando que caigan los mangos para ellos recogerlo Así no, el Poder no se entrega fácil. Y es por eso que puede haber una crisis de sistema de partidos políticos. Y puede ser que suja dentro de ahí un pichón de Trujillo también. Así de sencillo. Y hay que tener cuidado. Hay que preservar los partidos políticos del sistema. Ellos, el mismo, los mismos partidos políticos de buscar la forma de, de, esa, de esa unidad para que la nación siga en paz, de buscar un diálogo común de las principales problemáticas de la nación y resolverla todo en conjunto, sin importar la parte religiosa, la parte política, salvar el país primero, no salvar el bolsillo de los políticos, no, enriquecerse y empobrecer a la nación y que los pobres paguen los platos rotos de otros, así no. Yo pienso que tanto el PRM y el PLD, que, y lo, lo reitero, que son las dos fuerzas mayoritarias que tiene el país, aquí hay dos partidos políticos de obvivencia del mundo, o el PRM o el PLD. O usted se alida al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que tiene los mayores congresistas hasta ahora, tiene el poder todo, y los partidos de aliados se alían al PLD y el Partido de la Liberación Dominicana con ese conflicto que tiene, que ya tiene que resolverse en esta semana, porque... Ya para el 22 de agosto, era fecha límite para la inscripción de los candidatos y las candidatas a la presidencia, por esa organización política, tienen que ya dar los pasos finales. Ojalá, ojalá los presidentes de esa organización lleguen a un acuerdo para salvar la democracia y salvar el sistema del país. Que piensen en el país, que piensen en esa estrella, que piensen en Juan Bosch, que pongan el partido por encima de los intereses personales de esa entidad política, que piense más en el partido, de servir al partido para servirle a un pueblo, que no piense en las peticiones personales para enriquecer dentro del Estado, que no piense en las peticiones personales para modificar una constitución para llevar más castigo, más corrupto al poder, que piensen en la transparencia, que piense en la lucha de la corrupción, porque Partido de la Liberación Mexicana hay hombres buenos que pueden llegar a transformar también esta sociedad y no los han llegado. Ojalá que ese PRD pues se transforme. En cambio, el PRM, que ya se inscribieron sus candidatos, tanto Hipólito Mejía, tanto Arnaud, tanto como Abinader, todo el mundo sabe muy bien que a lo interno de esa organización política hay tres candidatos ya definidos que se inscribieron. Pero vaya paradoja. Abinader se va a repostular de nuevo. ¿Y qué es una repostulación? Una reelección. Y Porto se va a repostular de nuevo. ¿Y qué es una repostulación en la parte semántica? En la parte semántica es una reelección. El único nuevo es el jovencito Arnau. Y todo el mundo sabe que a lo interno de esa organización política... Abinader va a dar el pau-pau a Hipólito Mejía. Yo tengo datos, les digo, muchachos, mira, ahí va, va a haber 70 a 30. ¿Cómo? 70 a favor de Abinader y 30 a favor de Hipólito Mejía. Porque Abinader tiene todas las bases de esa organización política a lo interno que son de Abinader. Abinader le entumbó el, el pulso a Hipólito Mejía en cuanto a la exigencia de, eh, de que quería Hipólito que se fuera abierta con el PRD. Pero Abinader tenía la estructura y se fueron a cerrar. Un millón trescientas mil personas inscritas dentro de esa organización política van a participar ese de octubre, simultánea con el Partido de la Liberación Dominicana, que es abierta, donde 7.4 eh, millones de personas van a votar, tienen derecho al voto en el PLD. O sea, que si usted eh, quiere votar o, o prefiere un candidato o una candidata, usted tiene derecho a votar si no pertenece al PRM. Simplemente porque el PRM tiene sus votaciones cerradas. El PRM lo hace con el padrón de ellos y también eh, de la Junta Central Electoral lo va a hacer el Partido de la Liberación Dominicana. Esas son las dos situaciones que se dan. O sea, que tanto el PRM... Eh, que ya tiene su gente ya organizada, eh, que tiene ya su candidato. Aquí se reservaron tres candidaturas, había muchos rumores. La senadoría ya dice que Franklin Romero es el candidato oficial ya para senador. Se está disputando entonces en lo que es la reserva de la candidatura a la alcaldía. Hay muchos de ellos aspirando a esa reserva dentro, dentro de esa organización política. Se están sonando algunos nombres se está sonando de que Alex puede ser que vuelva, que le están llevando a Alex Díaz, se está sonando también de que el modo es el hombre, se está sonando entre otros candidatos. Eso le está sonando en, el, en lo que es el partido de Abinader, como yo le llamo, el PRM. También hay una reservación para la diputación, está José Luis Rodríguez, que es un candidato potable para esa organización política y que se encuentra en Villarriba. Será entonces la diputación para José Luis Rodríguez, que sacó más votos para Villarriba, enfrentando nada más y nada menos que a un titán de, de batalla, que es eh, uno de los diputados que más votos sacó, que es Lupe Núñez, que llevó al senador Amica Romero a ser senador. Entonces, este juego de política que ya empieza en lo interno de cada organización política con avance a la primaria de cada uno de los partidos políticos en su interior están haciendo campaña en beneficio de su partido político. Así que nos vamos a un consejo comercial. En breve regresamos en otro análisis.